En la presentación de Amnistía Internacional quería hablar de una canción relacionada con el artículo 14 de la Declaración de los Derechos Humanos. Este artículo establece que en caso de persecución cualquier persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. La Unión Europea está adscrita a este tratado y pese a ello todos los días estamos escuchando noticias de personas que huyen de guerra, hambre, pobreza e intentan entrar en estos países, así como las barreras y las fronteras que se están imponiendo para evitarla. Esto lo que está haciendo es vulnerar la protección de estas personas. Eh, la canción de Contamíname lo que hace es reivindicar el mestizaje cultural, la contaminación cultural. Debemos tener una mente abierta y estar dispuestos a recibir nuevas culturas sin miedo, pues esto es lo que nos va a permitir enriquecernos como personas. Debemos además dejar de ver otras culturas como una especie invasora, que lo que vienen es a eliminar unas culturas originales, ya que las culturas no hacen esto, se pueden fusionar. Y además esto es lo que nos va a permitir una riqueza cultural. Actu actualmente se ve la inmigración como la contaminación del humo que asfixia el aire, como dice la canción. Sin embargo, esto es una idea irónica que surge de la ignorancia. Los versos empiezan diciendo, cuéntame el cuento, ya que la fusión de estas culturas va a comenzar por escuchar las experiencias y las historias de otras personas, abriendo nuestra mente a ellos. Tenemos además que estar abiertos a nuevos conocimientos para eliminar este miedo a lo desconocido. Dentro del estribillo, Pedro Guerra dice, bajo mi rama tendrás abrigo. Creo que este es el verso más acorde con el artículo 14. Y ya que cuando abrimos las fronteras a nuevas culturas, además de estar protegiendo a estas personas frente a aquello de lo que están huyendo, también estamos abriendo la puerta a unas culturas que nos van a permitir aprender y el aprendizaje es lo que nos va a permitir dar lugar a una sociedad que va a ser abierta, variada, multicultural y sobre todo tolerante.